Alejandro, necesito hablar contigo. Urgente. Pensar, pensar, men. Tienes que empezar a pensar, huevón. A pensar en las acciones, marica. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto, marica. Hola, buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Sandra. Bueno, Alejandro, me enviaste una hoja de vida muy completa y me gusta mucho que hayas definido en tus aptitudes como temas que tienen mucha relación con el área. Monstro, mira que después de haber probado ese papel pasa que algo se cuela entonces yo te voy a pedir que me regales un correo electrónico donde me definas cuáles serían esos horarios de monitoría y estaríamos iniciando la próxima semana, ¿te parece? Ah bueno, perfecto, entonces así quedamos Alejandro, un gusto conocerte y muchos éxitos en esa monitoría, te espero que te guste muchísimo, que estés muy bien, cuídate, chao. Te estoy esperando en el parque del amor. No te demores. Si esta vieja está embarazada, si quedó preñada, si la dejaste preñada, weón, te va a tocar buscar un trabajo, oh, marica. Pero bueno, marica, oh, si quieres la podemos matar, la podemos desaparecer. hablar contigo, sabes que hay cosas que uno como que prefiere no decir por teléfono no decir notas de voz, nada ¿no? si que quería como verte, saber cómo habías estado ¿no? Entonces, yo estaba hablando con buenos amigos me dicen que te han visto mucho por la universidad que te han visto como mucho saliendo de noche trasnochando, amaneciendo y pues no sé si es como tu manera de hablar cosas Yo sé que estamos pasando como por cosas muy difíciles, que la situación en la que estamos en este momento puede ser muy estresante, pero, pero no sé, no me parece que sea como la manera adecuada de asumirlo, me parece que tal vez estás, no sé, estás tomando como un camino muy facilista, será, no sé, no sé tú qué opinas. ¿no? Eh, bueno, Alejo, no, la verdad es que te tengo que contar. Es que a mí me llevó así una semana. Yo no te había querido contar porque, no sé, porque como haberme dado cuenta de todas las cosas que me estaban contando, pues lo que te dije ahora en el carro, no sé, a mí me dio como... Para ser sincera, a mí me dio rabia, a mí me dio mucha rabia que, que a ti ni siquiera te importara, que tú nunca hubieras intentado hablar conmigo, tú simplemente te echaste a perder y si yo no te buscaba y si yo no te citaba, tú no aparecías por ningún lado y, no sé, no te quise contar, a la, a la final me empecé a sentir fue culpable, como, como si hubiera sido solo culpa mía y no pues yo sé que la cagué no contándote, pero. Cepilla marica, más importante que el agua, los condones.